Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video en el canal velira Ha pasado un tiempo de nuevo, me ha pasado de todo, no he tenido internet por demasiados días para contarles Y ahora ya estoy de vuelta otra vez eh, Quería generar un video un poquito diferente, un video más bien como una conversación con ustedes, una pequeña reflexión No me voy a poner a conversar de la situación actual del mundo, en analizar cosas, no es el lugar en este canal ni tampoco es mi enfoque pero quería darle un enfoque en qué representa este periodo en cuanto a ser una oportunidad para todos nosotros, incluyéndome a mí, en el sentido que puede generar un cambio de perspectiva Si es tu primera vez en el canal Don Avelira, mi nombre es Daria Russell y aquí el enfoque es Estudiar idiomas, aprender idiomas paso a paso y aprovechar ese proceso que es al máximo Así que comencemos la conversación Estoy segura que para muchos de ustedes, o si no todos de ustedes, ha cambiado un montón el día al día, el día al día laboral, el día al día familiar, personal y quería generar un video de abrir un poco la, la reflexión ¿Qué es posible durante un tiempo como este? Porque nos revuelve bastante nuestra, nuestra vida cotidiana. Y quería poner el, el enfoque en cual, cuánta oportunidad se genera con un tremendo cambio así. Y ahí hablando un poquito de, de cambiar la perspectiva. Y quería hablar de tres tips que quiero entregar o tres reflexiones. De, de cómo se pudiese aprovechar este tiempo para mejorar eh, rutinas de estudio, para... Empezar quizás a estudiar un idioma, para empezar con algo que has tenido en la mente y ahora que Tiene la opción de surgir o salir un poquito más al, a la realidad, lo puedes comenzar a hacer Y mi primer tips, mi primera reflexión es que como nos ha revuelto tanto esta situación del mundo ya, ya, ya no tenemos las mismas rutinas como hemos tenido antes con salir de la casa, ir al trabajo, etc. sino estamos en la casa y tenemos esta tremenda, este tremendo regalo que considero yo de, de tener tanto tiempo en poder enfocarnos en observar y ver qué rutinas que estamos realizando a diario. Y es el primer, eh, el primer tip que quiero entregar, la opción de poder observar las rutinas que tenemos a constantemente, todos los días y hablando muy en general rutinas de la vida personal, rutinas de la vida laboral rutinas de tiempo libre qué hago después del desayuno que son cosas que típicamente hago casi de forma automática, ni me lo pregunto y eso me pasa a mí un montón de veces, no sé si a ti que uno hace una actividad y ni sabes por qué mucho o ni sabes o se te olvidó a qué a vas con eso qué te aporta entonces considero que este tiempo es una tremenda oportunidad para revisar, pero de forma muy amistosa, porque tenemos que ser nuestro mejor aliado, nuestro mejor amigo, de forma muy amistosa, observar las rutinas que tenemos y decir, qué interesante, yo siempre hago cosa X después de tomarte, yo siempre después de leer las noticias me siento así, yo siempre después de lavarme los dientes, no sé, se me ocurre tal cosa. Y simplemente ponerse en el modo del, del observador El, el segundo tip, o la segunda reflexión Llevar este a, esta observación un paso más Porque una vez que hemos observado cosas Que lo llevamos ya a nuestra conciencia Decimos, ya tengo claro que hago tal cosa Tengo la oportunidad de evaluarlo Tengo la oportunidad de decir Esto lo que hago Me, me da algún tipo de valor ¿Qué valor me da? por qué lo realizo y empezar a hacerse una, una, una, una serie de preguntas ¿Por qué hago esto? ¿A qué voy con esto? ¿Cuál es mi propósito atrás? ¿Y cómo me siento haciendo esa rutina? ¿Cómo me siento durante esta rutina? ¿Y cómo me siento después de esa rutina? Porque es muy relevante saber si, si leemos el diario y después nos sentimos pésimos Quizás preguntarse un poco ¿Es necesario hacer esa actividad? Es necesario hacerla constantemente todos los días, la puedo manejar de otra forma, puedo descubrir otra forma como realizar eso si es que es relevante o importante para mí o incluso llegar a la conclusión de decir, esto ya no es relevante para mí, no me aporta ningún valor, por lo tanto lo voy a eliminar, lo voy a dejar de hacer. En mi caso, por ejemplo, ha sido eh, leer las noticias, no, me, no siento que me aporta mucho valor, no siento que... Me, me siento mejor después o durante Por lo tanto lo minimizo A lo más mínimo posible lo minimizo A qué necesito saber para saber Cómo me puedo mover aquí Y del resto, y del resto Lo dejo un poquito en pausa Porque en este momento No, no, no hace que yo sienta más motivación O más, más energía positiva Por lo tanto no es una actividad Que yo necesito tener todos los días En mi, en mi vida cotidiana El tercer El tercer la tercera reflexión o el tercer tip es aprovechar este tiempo para generar un, una mayor apertura de mente. Ya que voy con eso de apertura de mente, todos estamos viviendo una situación similar de, de poder tener menos movilización, de poder movernos o no movernos en absoluto o solamente movernos en lo más mínimo y yo pienso personalmente que yo no quiero detener mi vida, yo no quiero detener mi vida por estar limitada en poder moverme. Quiero sentir la misma libertad de decisión de poder hacer cosas, acceder a información, acceder a educación. Y por suerte estamos viviendo en, en la época digital y estamos viviendo en el tiempo donde internet ya está tan avanzado que nos puede ofrecer tantas oportunidades que que es un tiempo para poder explorar todas esas oportunidades porque en este momento son nuestro acceso a información, nuestro acceso a educación y nuestro acceso a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguir aprendiendo entonces es mi primera reflexión que pienso que es un muy muy muy buen tiempo de empezar a, a preguntarse qué tipo de información están ahí en el, en el mundo global que, que me gustaría explorar o que me gustaría entender mejor o que siempre me he preguntado o hay algún tipo de, de conocimiento que me gustaría acceder. Hablando en cuanto al idioma, ¿hay algún tipo de recurso o de página o de contenido que quizás me llama la atención, me, me parece interesante y puedo pasarlo bien, puedo además... Eh, aprovechar de practicar mi, mi audición, puedo practicar mi, mi pronunciación porque repito un video de una persona que habla en el idioma que quiero adquirir o encuentro un artículo o puedo escuchar un audiolibro que ya he leído en mi idioma materno x y las, las opciones y las oportunidades son infinitas Esto es mi pequeña reflexión del día domingo eh, espero que todos ustedes estén, estén bien y estén sanos. Quiero además aprovechar de contarles que he abierto, por fin he abierto una cuenta en Instagram. Por lo tanto ya, me, ya pueden encontrar en Instagram con @tonabelira la, la una cuenta donde voy a estar empezando a subir más contenido, a estar más presente y también a tener un canal y una opción de mayor Com comunicación de ma mayor interacción donde pueden generar preguntas o pueden generar observaciones o reflexiones o comentarios para aprovechar el mundo digital y estar más en contacto con esto cerramos este video reflexivo cortito y subiré subiré otro video hoy día domingo enfocado en ¿Podemos aprender un idioma como adultos o tenemos algún tipo de desventaja o es diferente para nosotros? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Así que quédate atento para ver ese segundo video también. Yo me alegro mucho vernos en el siguiente video, así que desuméis mal.